Que la alegría llene el corazón de los que buscan al Señor, busque al Señor y serán fuertes, busque siempre su rostro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con ustedes. En la alegría de celebrar más un domingo, pidamos al Señor que abra nuestro corazón a su divina misericordia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 inside Oremos, recemos en esta Eucaristía por los diáconos permanentes que fueron y el último que será ordenado en este domingo, diáconos permanentes para el servicio de nuestra Iglesia y recemos por nuestros hermanos enfermos. Dios Todopoderoso y Eterno aumenta nuestra fe, esperanza y caridad para conseguir lo que nos promete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 dijo a Josué, elige a algunos de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalec. Yo estaré de pie sobre la cima del monte, teniendo en mi mano el bastón de Dios. Josué hizo con lo que le había dicho Moisés y fue a combatir contra los amalecitas. Entre tanto, Moisés, Aarón y Jur habían subido a la cima del monte. Y mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía Israel. Pero cuando le dejaba caer, prevalecía Amalek. Como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. Moisés se sentó sobre la piedra, mientras Aarón y Jur le sostenían los brazos uno a cada lado, así sus brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. De esa manera, Josué derrotó a Amalek y a sus tropas al filo de la espada. Palabra de Dios. Te Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Levanto mis ojos a las montañas. ¿De dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra, Nuestra ayuda, ayuda está, está en, en el nombre, nombre del, del Señor. Señor. Él no dejará que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El Señor es tu guardián en la sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol ni la luna de noche. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y el regreso ahora y para siempre. Nuestra ayuda, ayuda está, está en, en el nombre, nombre del Señor. Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, Permaneces fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino, proclama la Palabra de Dios, Insiste con ocasión o sin ella. arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.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 En la vida eterna. Amén. Cantemos y pongamos en el altar del Señor, del Señor todas nuestras intenciones, juntos con las ofrendas del pan y del vino. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo, Somos será para nosotros bebida de salvación, bendito seas por siempre, Señor, aceptación de su corazón contrito nuestro espíritu mío, que sea agradable, Señor, tu presencia santo, salve.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 en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la misma perseverancia y confianza de esta viuda que hemos escuchado en el Evangelio, elevemos nuestra plegar al cielo diciendo, Padre, Padre nuestro que estás que en el cielo, cielo santificado sea cielo. tu nombre, venga, venga a nosotros a tu, tu reino, reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, cielo.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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos de los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Dios Padre, tú me conoces Sabes mi nombre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 Oremos, concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Por intercesión de la Santísima Virgen, descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Feliz domingo y una bendecida semana. Demos gracias a Dios.